Bien, continuemos con nuestro, nuestro menú de ítems. Take, terminamos. Bueno, ¿qué hacemos con comps? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre comps. Obviamente si hago clic derecho, también me aparecerán las opciones de ítem, ¿no? Eso ya lo teníamos claro. Voy a hacer aquí el clic derecho, voy a utilizar la misma de acá, para que también nos acostumbremos con nuestros objetos a darle esas opciones entonces comps saves as new comp aquí le doy un nombre por ejemplo guitarra intro sí. esto me va a ir a aparecer en nuestro project media fx by entonces yo lo abro y aquí hay varias pestañitas creo que lo habíamos visto ya en la anterior así por encima y lo que son los take comps nos va inseriendo en esta parte de acá. Entonces yo coloqué guitarra intro y esta es mi guitarra stem que me la adaptó allí. ¿sí? En este caso yo tengo una guitarra repetida, ¿no? Sí, es un, son copiadas, pero digamos que yo he trabajado y he hecho varias guitarras distintas. Entonces para que el ejemplo calce un poquito más, nos imaginamos, nos imaginamos que son distintas guitarras, bueno. Bien, ahora cojo la segunda guitarra, le doy clic derecho, comps, y goza esa new comp. Entonces le coloco aquí, guitarra estrofa. Guitarra estrofa. Ok. Y ahí me la va adaptando la, el siguiente comp. Ahora voy a seleccionar las cuatro guitarras. Le voy a dar clic derecho, y comps, Save a comps. Entonces aquí voy a colocar combo de guitarras Sí. y ahí me escribió combo de guitarras. Bueno, ¿para qué ese no sir puede servir este comps? Hasta el momento, o sea, les digo la verdad, yo no he explorado demasiado esta herramienta, sé solamente hay algunas cosas de ella, por lo tanto esto tómenlo como un inicio y después explorenla mejor o si quieren buscar otro, otros tutoriales porque sencillamente no, no le he profundido demasiado esta herramienta. Si más adelante me vuelvo ducho o duro en esta cuestión, pues hago el tutorial. Entonces, bueno, cerramos ahí el paréntesis. Aquí había escrito guitarra 1 y si yo selecciono, esa guitarra me selecciona dentro del proyecto, ¿dónde tengo esa guitarra? Que donde tengo la guitarra estrofa, le doy clic ahí me va y me la selecciona. Si yo le digo guitarra, eh, combo de guitarras si y doy clic, ahí me selecciona mi grupo de, de guitarras. Ok, ahora hay que tener pendiente una cosa: que yo tengo que tener, le voy a dar clic derecho aquí a opciones y esta opción de aquí donde dice mirror, mirror selection, invite and projects tiene que estar chuleada tiene que estar señalada allí porque si yo no la tengo señalada ahora la voy a quitar si yo no la tengo señalada sencillamente si yo le doy clic ahí en mis combo no ocurrirá nada no no habrá una referencia entre, entre esta parte y lo de lo que es el proyecto entonces es bueno en opciones ir a mirror selection invite and project y tenerlos señalado de esa manera puedo identificar a dónde pertenece los comps que he hecho, las composiciones que he hecho. Y así puedo hacer aquí hice con las guitarras. Después si tengo una secuencia larga de distintas tomas de MIDI, pues los puedo seguir haciendo, ¿no? Voy aquí a eh, acordes de estrofa y coro MIDI. y ahí me va señalando bueno aquí el midi generalmente parece, aparece aparece con, con azulito y lo que son los eh, las tomas de de audio normal eh, vienen en verde eh, ah una cosa más eh, me olvidaba que por ejemplo si le doy clic aquí en el play va y me la toca me interpreta esa parte si voy y toco aquí Sí, entonces, así es un modo chévere de, de organizarse. Complementando después lo que tenemos acá. No, parece que este, esta herramienta tiene buen potencial. Voy a tratar de profundizarla más porque... ¿Ve? Eh, eso es lo bueno <ríe> Creo que que tenga de hacer uno en tutoriales que de pronto uno aprende, aprende más <ríe> enseñando que, que por, por su propia cuenta. Me <ríe> estoy descubriendo un montón de cosas que, que de verdad no... no no, no había tenido antes la capacidad de, de, de descubrirlas si no hubiera sido por, por estos tutoriales. Así que me agradezco a mí mismo por haber podido hacer estos tutoriales. Bueno, un sí, poquito de autoestima sirve. <risa> bueno, ya. Cerramos aquí esto. Y bueno, después veremos si se puede aprofundir ese tema. Más adelante con otros tutoriales se podrán hacer a ver quién le puede sacar provecho. ¿Qué tenemos aquí a continuación? A ver si perdimos el hilo. Comps. Bueno, estas opciones no las trataremos porque dijimos que la se podían hacer más adelante. Bueno, aquí entonces tenemos los ítems Anti colors. Bueno, aquí simplemente es para cambiar los colores de nuestros, de nuestros objetos. El primero tenemos custom color, que es... Nosotros lo podemos podemos seleccionar el que querramos entonces por ejemplo selecciono este le doy clic derecho acuérdense que se puede hacer aquí clic derecho o ir a ítems. es la misma cuestión basta ir a buscar en el or solo que están en distintas en distintos órdenes entonces de clic derecho voy a color de ítems aquí arriba así entonces set items to custom color entonces se nos abre la ventanita y nosotros podemos ir a buscar el color que, preferimo, que preferimos. Le voy a colocar este verde por mientras tanto. Eh, voy a seleccionar varias. Clic derecho. Eh, random Colors. Set items to random colors. Manda simplemente a random los colores. Sí, entonces, dependiendo si tengo varias, voy a darle otra vez. Me lanza al azar varios colores. También si yo selecciono todos estos ítems y le doy, me los me deja toda una sopa de distintos colores. Vamos a seguir seleccionando estas de guitarra y vamos a darle el siguiente. Un color a random. Entonces nos manda un color al azar, pero para todas las... las para todos los objetos que tengo seleccionados. Y luego tenemos Items to Default Color. Entonces nos coloca el color por defecto del track que tenemos a la izquierda. Vamos a ver cuál es la siguiente opción, que creo que es una extensión. Si sí, esta es una extensión, eh, que pues la que descargamos con nuestras extensions. Y podemos ir a seleccionar. Pues propio por esa por esa. Ahora les explico esta cosa. Propio con, con estas extensions. Se han creado los botoncitos. Sí, vamos a, a buscar dentro de nuestras acciones. Y después vamos a ubicar uno, dos, tres. Le creamos un botoncito a cada una de, de, de estas opciones. Sí, es donde, donde estamos en custom. Por ejemplo, voy aquí a custom. Un momentico para hacerles ver esta cosa. El orden, como tengamos estos colores, aquí en esta parte, es lo que nos va a cambiar dentro de esas extensiones. ¿Sí? Recuerden este orden que empieza desde rojo. Atraviese todo hasta llegar otra vez hasta este rojo. Voy a darle de nuevo clic aquí derecho si voy a las extensiones y ¿sí? ven que aquí está el mismo orden hasta la 16 ahora voy a abrir el el, el tool bar docker y vamos a ver los colores ¿sí? que serían estos botoncitos ¿sí? este como dije anteriormente me lo bajé de, de internet eh, si no recuerdo mal es un cierto color dragon Ay Dios, no me acuerdo Pero entonces voy a ver si puedo colocar abajo el link Y para que lo puedan descargar Para que vayan y lo descarguen